Bueno, eh, hice este video para mostrar eh, qué tipo de problemas veremos en el curso, cómo el Moodle, cuáles son los problemas que el Moodle puede hacer o las actividades que puede crear. O sea, no es una explicación de cómo hacerlo, sino para que tengan idea, un muestrario de posibilidades de cuestionarios con el Moodle. Vamos ya, entonces. Eh, bueno, una cosa que uno puede hacer son los clásicos preguntas con múltiple choice, donde. Eh, se puede elegir las respuestas. Uno puede hacer que uno elija solo una o varias, depende del caso. Entonces, la clásica situación donde uno puede hacer múltiple choice. Siguiente cuestión. Por ejemplo, a diferencia capaz de un parcial escrito, uno puede poner gráficos y tablas, van a ver más adelante otros, donde también hacer preguntas. Otra posibilidad son cuestionarios. Eh, donde uno va desplegando posibles respuestas y, y alguna será eh, eh, totalmente falsa, la otra verdadera, o puede poner uno semi-verdadera, ¿no? Uno puede asignarle puntaje a cada cosa. ¿Qué más? Otro tipo de cuestionario yo pongo. Por ejemplo, esto es otra cosa que quizás en un examen eh, escrito no se puede hacer. Poner foto y pedirle al alumno que correlacione con algo que uno piensa, ¿está? Entonces uno tiene que buscar las opciones. Otra cosa es esto, poner un cuestionario y poner que tiene que completar o colocar la palabra o el valor justo donde el alumno puede poner la respuesta. Y uno le da la indicación cómo. Colocar ahí, bueno, más de múltiple choice, verdadero o falso, hacer una pregunta y donde uno tiene que elegir el verdadero o falso. ¿Qué más podemos hacer? Eh, bueno, esto dije, listas desplegables con posibilidades. Ah, esto es otra cosa que uno puede hacer. Es donde el alumno tiene que poner una respuesta y uno puede determinar qué tan corta o larga. Si uno quiere que, no sea, que sea breve, uno limita a cinco renglones ¿tá? y donde la persona tiene que escribir. Claramente esta no es autocorregible, sino que uno la va a tener que leer y corregir. ¿no? ¿Qué más? bueno, verdadero o falso, poner si esto es verdad o esto, cada una de estas preguntas, si es verdad o no, ¿tá? por ejemplo, no es verdad, o también es otra cosa que yo suelo hacer, eh, poner un enunciado, uno, dos, tres, acá son cuatro enunciados, y pedirles que diga si es verdadero o falso ese enunciado, son uno, dos, tres, cuatro, cinco no, a ver cuatro enunciados eh, que varía ligeramente algunos dice una bestialidad y los otro son eh, a, capaz aproximado pero no eh, no ver completamente verdadero pero falso qué más me permite el moodle yo por ejemplo una respuesta inclusive más corta poner un valor numérico y uno le dice sí o no acá tienen que poner algo este era escrito uno puede restringir si es número ¿tá? otra cosa más listas desplegables donde eh, el alumno elige opciones lo otro puede ser que el alumno acá escriba una respuesta un planteo o suba un documento ¿tá? esto es una como una devolución más larga una cosa más larga acá escriba brevemente en dos renglones ¿tá? Acá uno puede expresar algo y a la vez permitirle que suba documento. Esta es una respuesta numérica, para los que son de matemática física hay varias opciones, pero una es que le admite un valor más o menos un error, que uno lo pone, le deja jugar más o menos un error, o uno pone números diferentes. Vamos terminando ya. Bueno, lo clase, el clásico repositorio donde uno le da una actividad y luego lo va a subir en algún lugar. ¿tá? Entonces uno acá le da, no sé, un valor o un lugar donde, acá, donde eh, cuando el alumno terminó de escribir, sube ahí, eh, o baja documento y tiene que escribir. Eh, ¿Qué más? Ah, uno puede presentarle estos problemas de dos formas, o todos a la vez, donde el alumno entra y tiene varios y tiene un tiempo para contestar rápidamente, o también uno le puede permitir.. Eh, mostrarle un problema a la vez y pedirle que llene uno y después pase al otro o los pueda o pueda ir y venir. Este es el caso de escribir una respuesta. Ver, veamos acá. Que tengo. Ya. Eh, un número, un valor numérico, más o menos un, un error. Eh, una cuenta. Y ahí poner el resultado. Múltiple choice. Marcar opciones. Inclusive el, el Moodle te permite. Si uno quiere evitar que el alumno ponga al tuntún, eh, penalizar con una nota negativa si la respuesta es incorrecta, o sea, restar. el eh, otro que más, a ver, ah, ya debo cerrar, eh, multiple choice, eh, opciones, ah, bueno, esto lo dije, ya verdadero o falso, elegir respuesta, bueno, creo que nada más. Ah, esto. Acá está. Uno puede poner una frase donde acá el alumno también puede elegir a lo largo de una frase larga las palabras que van ahí adecuadas. Entonces, uno, esta es otra opción que te permite el Moodle. Bueno, espero que les sea útil para ver qué cosas pueden hacer. Hay más, obviamente. Hay otras actividades y cuestionarios. Estoy mostrando algún panorama de qué se puede hacer. Hasta luego.